Y quiero confesarles que soy gay tonight, tonight. Hey que sepan gente En el día de hoy les tengo un nuevo video Nuevas expectativas, nuevas cosas Entonces lo que haremos es lo siguiente Haremos el reto de qué probabilidad hay Pero con alguien especial, con un amigo mío, un hermano Así que demos la bienvenida a mi hermano ¡Antonio Anel! <risa> <risa> <risa> <risa> ¿Qué es lo que es? Creo Mano, el video eh. anterior tuvo bomba Así que esperamos también te... Porque él, dice, porque él dice eso Porque en el video anterior Porque hay un parte 1, parte 2 que voy a poner en la descripción El video de mi hermano Antonio Ander Hicimos el reto de los 7 segundos Que le gustó a usted, Así que hoy venimos con el reto De, de qué? qué probabilidad hay exacto. Así que cuéntame, cuéntame cómo es más o menos Bueno, le explicaré a mis suscriptores cómo será El reto de qué probabilidad hay Se trata como decirle que tiene que hacer algo O sea, qué probabilidad hay de, de que, que hay. haga cierta cosa Exacto, y tengo que contar 1, 2, 3 y al instante Yo digo un número Exacto, y si le congeniamos un número con genia, tengo que hacerlo. Exacto. Si no con genia, no hago nada. Exacto. Le toca a la balota la, la, la, la otra persona. Exacto. Así que, hermano. Perfecto para... que ya gane este reto, ¿no? Oh, yo no creo eso. Yo soy arriba de la Vamos, vamos. empecemos con el video pues. <risa> Entonces, mi hermano Anthony, para ver quién va a comenzar el video, vamos a hacer un piedra, papel o tijera. Claro. Ok. Claro que siempre gano, ¿no? Oh, le vamos. vamos. Piedra, piedra papel o tijera. tijera. <risa> <risa> <risa> <risa> yo siempre gano, hermano Entonces, para hacerlo rápido, ¿qué probabilidad hay que tengamos dos piercing en los dos personas? ¿Qué? De una vez así, clac, clac, clac. Uno, dos, tres, tres. <risa> Fallé. Me toca. ¿Qué probabilidades hay de que te tomes un sorbo de vinagre? Un sorbito de vinagre. <risa> ¡Qué asco, vivo Uno, dos, tres, dos. <risa> ¡Dos! ¡Ay, <a> <risa> ¡Oh, shit! ¡Vamos, <risa> ¿Hay vinagre? ¿No hay vinagre? Un, un sorbito nomás, la mano algo ¿Tien que ¿Tiene vinagre? Ahí, yo creo que hay vinagre. Bueno, vamos a ver. que me... Lo que me echaste a mí fue a tomarme que... fue. <risa> ah, no, este es vinagre. Vamos, vamos, un poquitito nomás, un poquitito. No hay que el sorbote, vamos. Fócame ahí, fócame ahí. Un uh, poquito, un poquito más, un poquito más. Ahí. Vamos, vamos. Vamos, todo. Delicia. Oh. Este es vinagre es como chino, no oh. sé. Vamos. Oh, no, no, eh. Esto me lo viejo. Sé que no. morro... huele bueno. Huele hasta bueno y todo. Estaba bueno. Estaba bueno. No estaba, estaba no. bueno. No estaba bueno. No estaba bueno, no, la verdad. Te toca mi hermano. Bueno, ¿Te no, no, ¿Qué no. probabilidad hay que, que en tu historia de Instagram te hagas y te digas, muchachos, hoy por los 700 mil les tengo que decir que soy cuerco? <risa> uno, <risa> dos, tres, uno. <risa> Vale, La yeah, Te lo juro que esto no es justo. Voy, pues. Dale. ¿Qué tal, mi gente? Eh, acabamos de cumplir los 700 mil suscriptores. Y quiero confesarles que soy gay, así como lo piensan. Homosexual, completo, puro, puro de, de corazón. Sub ¿Qué? Subir. Subir. No, subir, no, no, no. subir. Dale, dale, dale. Historia. ¡Mira! ¡Mira! Escuchen. Eh, acabamos de cumplir los 700.000 <risa> suscriptores. Publicando, y publicando. Quiero confesarles que soy gay. No sé cómo lo piensan <risa> Sexual. ¿Qué tal, mi Publicado. Un... Vamos, vamos, seguimos, seguimos. Bueno, mi hermano, no es nada malo somos homosexuales, así que tranquilo. Aquí te vamos está apoyando todo el público de mi Vamos, vamos, que me toca. No, ah, no pienses ah, que. Okay, que... Okay, okay, ¿Sí? okay, ok, ok, ok. Ok, vamos para. Mi turno, ¿no? Dale, te toca. ¿Qué probabilidades hay de que tires el suéter por el balcón y Ay, termines no. el video sin suéter? Sin suéter. <ríe> ok, voy a decir mis músculos. Uno, ¿Sí? dos, tres, dos. Bueno, una vez. ¿Qué probabilidad hay, señora, que te metas un dólar en la boca y cuando te lo sacas, ching, ching. <risa> Uno. Eso está o sea, un <ríe> dólar, eso, eso lo toman o sea todo el mundo, o sea que cochino. Vamos. Uno, dos, tres, ¡Dos! Uno. <ríe> vamos, no pasa nada. No pasa Seguimos. Nada. ¿Qué probabilidades hay de que... <ríe> de que te comas un huevo crudo? Uno, dos, tres, tres. <ríe> esto está peligroso, bro. <ríe> está peligroso, esto está peligroso. ¡Vamos! Te toca, mi hermano. ¿Qué probabilidad hay que te metan un jalazo de pimienta? Uy. No, no, eh, eh, eh, ahí te estás jugando con la salud, ese es salud Así Vamos que... pues, uno, dos, tres, uno, dos, dos, dos, dos, dos, dos, dos, dos, dos uno, dijo uno, dijiste uno, venga Yo dije, no. un, dos, Rewind. uno, oh. ¿Qué probabilidad hay que metas el pie en el dueño completo, sin medias, sin acceso? Ok. En el excusado. En el excusado, una vez así, sin. Y cuidado que hay un regalito. ¿no? ¿Está bien? Vamos. Uno, dos, tres, dos. Vamos, Vamos, vamos, Ya, ya. A ver, <risa> <dale>. <risa> Espérate, espérate, espérate, espérate, espérate, un derecho, el pie derecho, el pie derecho, espérate, espérate, espérate, yo lo voy a hacer, yo lo voy a hacer, espérate, así, sin media, sin media, sin media, sin media, espérate, espérate, espérate, voy. vaya ¿eh? Oh, yeah. oh, yeah. qué asco viejo qué asco oh, no mi baño yujie <ríe> hermano qué porquería me lo no, voy a pagar okay. me la vas a pagar estamos jugando bienvenido al mundo de franchise ok ¿Ah? Ahora dime para eh. qué pa? probabilidades hay de que te metas una cucharada de pimienta en la boca y la mantengas por un minuto un, ¿Un, ¿Un minutito bien? nada más ¿De un ¿De minutito pimienta? qué asco viejo come pimienta pero quién come pimienta uno, dos, tres, tres. ¡Uh! Vamos, papi, vamos, vamos de una, de una. Vamos, vámame. <ríe> bueno, vamos, vamos, vamos, vamos, papi. Tengo la cucharita ahí. Quita la pimienta. ¡Uh! Negra molida. <ríe> Un minutito en la mano. Vamos, vamos, vamos. Llena, llena, llena. Llena, cógame ahí. Quita la mano. Quita la mano para que se enfoque. Quita la mano. Vamos, vamos, <ríe> vamos. Ya, hijo Ya, ahí estamos bien. Ahí estamos bien. Vamos. Vamos. Un minuto, eh. Un minuto. Un, un... un minuto. Un minuto, espérate, espérate, papá, papá. Pa. Tranquila, no, tranquila. tranquila, Pica, pica. No, espérate, espérate. Un, no. un minuto, un minuto, un minuto. Un minuto. ¡Ah! No, pica horrible. ¡Ah! Qué porquería, dijo. Nunca se lo voy a decir a nadie. que no. Bueno, a <ríe> <ríe> No, se lo recomiendo a nadie. mí no, no me gusta hacer esto porque yo sé que yo soy muy malo a veces, No se lo recomiendo a nadie, man. Dale, te toca, te toca, vamos. Bueno, ¿qué probabilidad hay que le damos la suela de zapatos de Ian de arriba a abajo? Tía, por favor, a pásalo ahí. ¿Qué haces? Esto es como.. Isabel no tiene ni suela, muchachos. A ¡Ah! ver qué. Así que. Ya sabes. ¿Estás consciente que esto me va a mandar para el hospital mañana? Que sea lo que Dios quiera, muchachos. Vamos pues. Uno, sí. dos, tres. ¡Tres! ¡Ay, chaval! ¡Ay, chaval! viejo! ¿Estás listo? Tíralo. Tíralo los frenes de frasa, ¿sabes? Quédate por usted. Si a mí me da algo, <ríe> todo va a ser por culpa de este señor. <ríe> Enfócamelo. Todo va a ser por culpa de este señor. Dale, así que dale pues. Prepara muchachos la lengua, Sácala, sacala, la lenguita hace. eh eh eh no papá ah. tú no lo vas a hacer tú no lo vas a hacer oh. no. Mira, mira, mira mira las... mira mmm Ay pareció el tío el equivocado, blood Qué asco, blood Te lo juro que me la vas a pagar <ríe> yo no creo No la vas a ver Yo no creo <ríe> Hermano, tú sabes cuántas <ríe> veces ese man ha caminado por todo Panamá con eso <ríe> Hasta no tiene ni suela <ríe> <ríe> Ey, todo un chat Me la vas a pagar <ríe> No, no, no no me estés choqueando que me la vas a pagar me, he me la vas a pagar, dale Ah, así Dale para ver. Vamos me toca, me toca. Dale, pues dale. ¿Qué probabilidades vas? hay Ajá. de que te tires un segundito ¿Un de baigón en la boca? Un segundito nada más, un segundito. Va a matar, <risa> vale, sí, vamos. Un segundito, un segundito. Y te cepillas, vamos, que no va a pasar nada tampoco, ¿eh? Uno, dos, <risa> tres, tres. Uy, viejo, mi vida pasa así, ¿ves? Oye, me iba a morir, me iba a ver más canal de YouTube, ¿lo que pasa? Pero <risa> no yo ni a los mil y me quieren matar, <risa> <Ya eres risa> largo, Bueno, mi hermano, entonces, me toca a mí. Ok. Talito. Okay. Como yo que tú vas para power club, tú haces mucho ejercicio. Algo sano. algo sano? Algo sano. ¿Qué okay. probabilidad hay que bajes, o sea, piso 21? Del piso 21 hasta la planta, baja trotando, sin parar. 1, 2, 3, 1 Vas a sacar pantorrilla, perla Vámonos, vámonos una vez, vámonos una <risa> Mi hermano, voy a cumplir el reto Voy a cumplir el reto, así que nos vemos allá abajo Venga, a tu fuera, pues Dale, pues Venga, adelante, Bien, te veo Bien eh. Voy bajando Voy bajando aquí Bueno, vamos a ver que para ¿Dónde está mi hermano? Anthony. Y ya vamos bajando. Muere Y viene por la escaleras. A ver, vamos a ver, vamos a, a ver dónde está Anthony. Se lo juro. Se lo juro que me la han toado. Se, Se lo juro. Se lo juro. Una hora después. ¡Anthony! ¿Está vivo? lo maté. Ah, no, viene, viene, viene. Bo, ¿Cómo te fue? Te lo juro. ¿Cómo te le golló ese cabello, mocapú. No, te lo juro, tranquila. Yo claro, no voy a un piso, pero tú me la pagas. No, no, no, no, no, no. Bueno, mi hermano, me hiciste bajar de allá arriba hasta. No estás cansado. ¿Cómo no voy a estar cansado? No ni no, hermano. Me dañaste mi correa, me has destruido todo. Ah, no, no. Y ya estamos acabados, así que vamos a hacer el último reto que me toca a mí acabar. ¿Qué probabilidades hay de que te comas o que mastiques el pasto este que está aquí? Enfócamelo. No, viejo. ¿Cuántos perros hay, pues? Ya voy a comer abono. Mi hermano, acabé de bajar de un piso 21. <risa> Tienes que ser un poco consciente. ¿eh? Dale, fuera, fuera, fuera, ¿Sí? No hay problema. Vamos. Vamos a ver vamos. que se va a llover para todas. Vamos. Dale, pues. Uno, dos, tres. ¡Tres! Vamos a... Apá vámonos. No. no, no, no. No, ven, ven. Ven ahí. Se bueno. Bueno, bueno, yo voy a... Yo voy a... Ay. <risa> bien cansado, pero aquí vamos a la lucha, aquí vamos a la lucha. me está viendo, ¿eh? No, nadie te está viendo. ¡Cuerea, cuerea! ¡Ey, muerde, muerde bien! ¿A que sabe? muerde, matícalo bien, traga, traga. A tragar, a tragar. Bueno, bueno, esa abono, sabor o sea, tiene buen sabor bueno, Traga, traga, porque si no pierdes ah. Entonces, ya hice los retos, tú hiciste los retos Fue excelente el video, hermano Gracias por participar, por venir al canal de France Sí, está cool, está cool Comiste tu pastito, <risa> vale, que te comiste también tú, tú Tú bajaste piso 21 La pasamos bien La pasamos excelente, gracias a ellos Gracias a ellos, porque ustedes están haciendo que esto luzca, así que bueno muchachos, espero que les haya gustado el video. Denle like, suscríbanse, al, en el link de la descripción. Voy a poner el video que hice con mi hermano Antonio Anel en su canal para que lo vayan a ver que fue el reto de los 7 segundos. Así que, ya ustedes saben, muchachos. Antonio, ¿unas palabras para los eh, Que nos vemos en otro próximo video, ¿no? Ya, vamos Bye. a ver. Vamos.